y tratar de, de sacar provecho del resto. Y le llama mucho la atención. Entonces, decía que en Alemania eso es, es, es imposible, el tipo te dice que son dos y son dos, o sea, y, y tú confías en todo lo, que ha, todo lo que está diciendo y todo lo que va, dice que va a hacer, porque esa es la forma que los países crecen, en el fondo. La confianza, por pasar la, la confianza. confianza. Exactamente. Entonces, ella le llama mucho la atención que un, un niño chico trajera en su ADN esta, esta como pillería tratar de, de, de estafar al resto de... Tratar de saltarse un poco de, de, de, lo, sincero, de lo sincero que era el juego. O sea, era adivinanza nomás, pero trataba de hacer trampa. Entonces, ella decía que se veía muy reflejado acá en todo. Era hacer trampa. Tratar sí. de sacar provecho, tratar de, de perjudicar al resto en beneficio del propio, digamos. Y, y en, en el tema de gestión de calidad eso no es razonable, ¿no? porque en el fondo eh, la mejor forma de, de avanzar, y eso creo que ella siempre decía que eso es que la vida, es, es ser súper sincero, sincerar en que estamos equivocados, trabajar hacia la mejora, eh, corregir los errores que se tienen, tratar de ser justo, honesto con el resto, trabajar en equipo, porque es la única forma de poder avanzar, y, y que la gestión de calidad en realidad no tenía nada de, de extraño, era un tema lógico donde eh, se sinceraban los números y se reconocían los errores en la mejora continua en el fondo. Y, y parece que, que eso lo llevamos reflejado acá, porque no va no la educación, porque, digamos, quienes manejan el país tienen acceso a muy buena educación, pero ese ADN que tenemos nosotros medio, yo creo que lo tiene toda Latinoamérica, por algo estamos medio donde estamos. pues. ¿no? De, de, de tratar de, de sacar provecho de, del resto es como, como raro, es como que quienes nos... Eh, quienes llegaron acá a Chile en un principio fueron los ladrones españoles los que buscaban riqueza de forma básica digamos fácil por lo tanto en nuestro ADN de alguna forma traemos ese tipo de, de formación pero pero igual te digo yo que eh, mira eh, yo yo soy súper optimista porque yo sé que Chile puede dar más. Lo, lo he visto. Nosotros vemos, oye, tuvimos el terremoto más grande de la historia, en, en, fue en Valdivia, acuérdate. No, profe, menos mal que dice que es optimista porque hasta ahora estoy, no sé si irme a Estados Unidos o a Europa, pero. No, es que, es que mira, mira, mira, mira, no, no, no, no, no, menos no, mal no que lo Está bien, está bien. Pero, oye, es que yo, yo me siento súper eh, optimista de que Chile está justamente viviendo ese momento de gran caos porque estamos, vamos a salir adelante. Si la gente en Chile ya se dio cuenta de que nos están, suponte, eh, eh, cómo se llama, están abusando de nosotros. Nos quedamos como pegados en la revolución industrial. ¿Okay? Entonces la gente está como aburrida de eso Y eso para mí Me da optimismo Porque quiere decir de que Chile despertó ¿Okay? Ya Chile Como que la, el tema político No es un tema ¿Okay? Ya sabemos que la cuestión no funciona Con la política El tema aquí es Creer en las personas Que sí realmente pueden sacar Los países adelante y eso va a ser el, la, la próxima carrera presidencial. ¿Sí? Porque la pega que le va a tocar a la, al próximo presidente va a ser tan terrible porque si este gobierno que tenía la, la gran oportunidad de hacerlo no lo hizo, el que viene le va a tocar el doble pesado. Y yo le deseo mucha suerte y ojalá que sea una persona con una visión súper abierta y que sea una persona que diga que no, que no prometa tantas cosas como prometen los políticos. ¿Socialdemócrata? Diga, pues, ¿Ah? ¿Socialdemócrata? No, no tengo idea. Mira, a mí me da risa nomás porque... Sí, porque se sabes, cambia la chiqueta, la camiseta, pero... Uh, es que sabes que pero yo no sé, no, yo no sé si realmente. Yo creo que va a aparecer alguien. Oye, pero si París volvió para la cuestión de la de la candidatura, se pegó una estafa primero y se volvió para pa Estados Unidos. A ver, ya. Entonces, después está el otro, eh, ¿cómo se llama este? Godoy se llama. El que estafó a, ah, a un opelado. Ra Rafael Garay. Ese Garay. ¿Ok? Mm -hmm. Otro chanta más, ¿me O sea, eh, ya como que uno está aburrido. Y más encima lo sueltan. Sí, por eso es que te digo, o sea, mira. Bueno, profesor, aunque no lo crea, Garay era un profesor de economía en esta universidad, un pregrado. No, Sí, hacia el año, no sé, del 2006 al el por, por no sé, un 7 años fue el profesor y era como la panadería. de la Universidad Central. En un tiempo desfaseado, ¿te imaginas? Qué horrendo. Ayuda. Bueno, pero oye, en, en, en, la, eh, en la viña hay de todo. Entonces, pero, pero lo que sí, miren, yo, yo quiero que eh, lo, lo que yo les digo y, y, y trato de recalcarle a usted es tratar de remover removerle lo, los coágulos en la cabeza para que para sacarlo, ¿okay? Del esquema que tienen y entienden de que suponte que cuando tienen que competir globalmente van a tener que ir a otro campo de batalla. ¿Ok? Las cosas allá no se hacen igual que acá. Tú, en los Emiratos, si mientes, te cortan un dedo. ¿Ok? Si te pillan robando, te cortan un dedo. Simiente, copia, así tú, tú ves quiénes son los delincuentes, porque no hay ni cárcel, ¿Ok? Imagínate que en un país... De 10 millones de habitantes hay más de 150 hospitales. Hay hospitales que están vacíos. Y nosotros tenemos el dinero para ser un país de maravilla y no tenemos los líderes que lo hagan. Pero sí... Hay gente que es brillante en nuestro país y no los toman en cuenta. Entonces, ¿Cómo se dice, profe? Muchas personas. Yo conozco muchas personas que son realmente. Mira, hay un señor que se llama, se llama Felipe Rivek, que es un ingeniero electrónico, que, que por ejemplo, fue gerente de, de una empresa eh, eléctrica. Lo mandaron como gerente para toda Latinoamérica eh, en, en esta empresa eléctrica y al final él se jubiló porque ganó tan, tanto dinero y dijo: Hay que seguir trabajando, no era ambicioso. Fui retirado ahí en su casita, tranquilito. Hablamos de, lo, de todo lo que está pasando, nos matamos de la risa nomás, pero lo importante es que él también, suponte, desde el momento que a él lo mandan a Estados Unidos él también cambia su el switch porque está obligado suponte a presentar presupuestos más grandes que el del año anterior porque si tú presentas un presupuesto que es más pequeño a ti te pegan a matar en el trasero sales volando como un Sputnik por la ventana porque el gerente te dice, ¿sabéis que eres un mal gerente? Porque estoy seguro que si tú me presentas este proyecto, este presupuesto, vas a volver al final de año y me dices, oh jefe, ¿sabe que Me faltaron 100 mil dólares y yo no te los voy a dar. Porque tú hiciste los cálculos mal. Más. más vale que te sobre plata, porque esa plata se puede reinvertir en bonos, se puede reinvertir en computadoras. Están cambiando cada seis meses las computadoras en la empresa. En las vacaciones para las personas, en bonos. O sea, una cantidad de capacitaciones, re re retreatment que se llama, se va a toda la empresa, suponte, a Colorado a hacer planear cómo van a crecer. Uy, y acá nosotros vivimos, pero si. Los trabajadores tienen que viajar dos horas diarias para ir a la vega y dos horas de regreso. Llegan a las 11 de la noche todos agotados. Allá tú terminas, suponte, entras a las nueve y a las tres terminaste, te fuiste a tu casa y chao. Terminaste a las 11 terminaste tu vega, te vas a tu casa, disfrutas la vida. Eso aquí no se ve. Y por eso suponte que yo, desde mi punto de vista, suponte que cualquier persona que hace un MBA, yo me digo hacer mi propio negocio porque yo quiero disfrutar la vida. Yo, de, yo imagínate, desde el año 2000 que no le trabajo ni un peso a ni una otra persona. Nuestro plan es hacer un negocio al año bueno y el resto relax. Y. Y, y todo el mundo sabe que a mí me encanta hacer clases si no, no, no las haría me quedaría suponte, pero me aburriría porque ¿cómo me? yo soy feliz entregar mis conocimientos o sea, ¿para qué haber estudiado tanto si no entrega los conocimientos? profe mi, mi cuñada se fue a, a Australia a mejorar el inglés. Okay. Se hizo un magíster allá, está trabajando ahora y nos visitó desde el verano recién pasado. Y encontró un país carísimo después de seis, año, seis años estar afuera. Muy caro, los mismos valores que, que pagan Australia, pero con un tercio del sueldo. Bueno. No eso se lo, es lo explica que yo... a ella. Eso es lo que yo les estaba diciendo a usted hace poco rato atrás, ¿cierto? De que uno de los, uno de los roles que tiene el Banco Central es justamente hacer que esto suponte, no es solamente la inflación la que controla el Banco Central, tiene muchos roles. Yo no, no me lo sé exactamente cada uno de ellos, pero... Es como la Reserva Federal, o sea, la Reserva Federal, por ejemplo, el, el presidente de la Reserva Federal jamás da una entrevista a un medio de prensa, porque el tipo abre la boca y queda la crema. O sea, el hombre en silencio, todo el tiempo no habla. Y acuérdense que los cargos son de por vida. ¿verdad? Y aquí, suponte, pucha, los, los presidentes de los bancos centrales dan sus opiniones, esto, que aquí, que allá. Oye, yo me acuerdo de un ministro de, de Hacienda hace tiempo atrás, Estábamos en un proceso, de estábamos en una recesión y dijo: Oye, hay que apretarse el cinturón. ¿eh? Pucha, ¿Qué sentido le das tú a la gente cuando das esa señal? Todo, todo el mundo termina deprimido. ¿no? Baja el consumo inmediatamente. Claro, ¿no? baja, pum, ¿no? de un viaje. Porque la gente dice: Oh, chuta, vienen tiempos malos. Si tenemos que apretarnos los cinturones, porque qué vienen tiempos malos? Entonces, hay que ser cuidadoso con lo que se dice. Entonces, la, la idea es, supongo, sacarlo a ustedes de la, de, de la zona de confort que tienen, entender de que cuando tengan que lidiar con el mundo globalizado, la gente piensa de otra forma. ¿OK? Y van a tener que estar al mismo nivel. ¿Ok? Entonces, aunque nos duela, ¿me entiendes? Yo sé que a, a algunos ¡ah! me quieren agarrar del cuello y matarme, pero no importa. ¿Ya? Porque están acostumbrados. con <risa> 400% cualquiera, profe. Ya, entonces, eh, mira, voy a voy a tratar de, eh, sí, tengo que, les voy a mostrar el tema de la rentabilidad que me interesa mucho que lo vean, ¿ok? Espérenme un poquitito. Eh, ¿Alguien está gra grabando o...? Sí, está corriendo. ¿Qué? Creo que, fue que tenía. No. Nueve horas vale. con 14 minutos. <risas> Excelente. Muy bien, gracias. Ya, entonces, eh, a ver, stop presenting. Vamos a. Esta maldita barra, oye, que no me deja ni a mí verla. Oye, las mujeres están muy, muy en silencio. ¿eh? Tienen que opinar un poquito más. Y mira, pues no dicen nada. Ok, no Ya no. A la Diana, he hecho de menú? Si no, ahí el está, aquí estoy, aquí torta. estoy. ¿Qué pasa? Estoy comiendo todo. Ah, muy bien, mire. Ahí está, ahí está ah, con ah, está tortas, es. la carta. En la carta. Encontré que tengo chumbeques. Oh, qué buena. Qué rico el chumbeque. Me lo en un café. Con un, sí, con un buen cafecito. Es como lo único bueno que va quedando de Iquique. En Iquique. Sí, porque la sofre ya... El Igual han invertido alta plata en, la, en, el, en el borde costero. Está súper lindo esa sí. Oye, pene un poquito. Es si que estuviéramos jugando al congelado. Deme un segundito, por favor, que este... Oiga, profe, usted como ciudadano americano, ¿cómo ve la, la reelección de Trump? Bueno, en este minuto está en un 50-50, ¿eh? -50, pero. Bueno, el profe ¿Eh? Biden, sí. ¿Eh? El Biden, sí. Mal menor. ¿Tú crees? ¿Tú creí? <risa> Mírate no, no, tu perfil. Mira el perfil. No sé. Si, si no... ¿Yo? Yo soy presidente del Partido Demócrata aquí en Chile, de los Demócratas de Abroad. Entonces... eso le digo. Parece que no han movilizado el perfil, por profe, no han hecho la tarea. No han hecho la tarea. No me han movilizado. No entiendo por qué... All files Ahí está, ya. Okay, open. ¿Por qué no puedo subirlo ahí? ¿Hay que compartir? No, me dice no, no es supported. Ahí sí. Que extraño y me dice que no es. A ver, lo voy a guardar en otro formato. Deme un segundito que estoy tratando de ver por qué no abre el archivo Excel aquí en Microsoft paciencia por favor ¿eh? Miren, voy a hacer algo eh, loco, se los voy a mandar a todos y a ver si alguien puede compartirlo. ¿Le parece? Espérenme un segundito. ¿eh? Ok, profe, no hay problema. Deme un segundo, por favor. Y ahí se los mandé por eh, WhatsApp. ¿Ok? ¿Alguien lo puede tomar y tratar de compartirlo en la pantalla? Le llegó, ¿no? Sí, está descargando. ¿Y lo, ¿Y lo pueden compartir en la pantalla, no? Voy a intentar hacerlo ahora. Ya. ¿Se ve? No. No. Ahí sí, ahí está. Sí. Okay. Sí. Sí, se ve. Ok. Bueno. Está, está funcionando. Yo no sé por qué no lo, no, no lo toma en mi computador, pero. ¿Lo ven todo? todavía no se me ve. Yo sí lo puedo ver. Lo veo. ¿Lo están viendo? Sí, bueno, en, en, en, en, en, en la percento? diapositiva no se podían ver bien los números porque era muy chiquitito, pero eh, aquí, por ejemplo, esta es una empresa de guardias de seguridad, okay, y se hizo el ejercicio de sacarle la, la rentabilidad pa, para poder demostrar nada más un poco el, eh, de lo que estamos hablando. Entonces... Eh, mira, si tú, le, si tú pones un guardia, por favor, arriba en, en el cuadrito que está eh, ese, ahí. ¿Ok? Cambia todos los números. Y si tú bajas a la rentabilidad. ¿Ok? Okay. El primer mes, por supuesto, te va a salir un número negativo, porque con un guardia, con todos los costos que tú tienes, fijos y variables, te da un menos 3, pero la rentabilidad después te da un 21%. Okay? Ahí está AFP, costo uniforme, todas las cosas que se le tiene que pagar, digamos, más, un, un variable y la, este, y la utilidad este, el margen de contribución que se llama acá eh, el cual, la rentabilidad sí, por al ver los costos fijos lo, varía lo que está en la planilla el margen, en ese segmento del margen de contribución No sé cómo, cómo lo llaman acá, ¿ok? Pero la, la idea es solamente de que ustedes vean que, por ejemplo, si nosotros vemos eh, la utilidad, digamos, que queda con un solo guardia, es de 98 eh, mil pesos mensuales, ¿okay? Pero si tú subes y pones 10 guardias. Sube la rentabilidad, ¿no es cierto? Ya, ya el primer mes es rentable con 10 guardias y subió un 25% la rentabilidad. ¿Cuánto era la rentabilidad con uno? Menos 3. Menos tres, y después? 21. 21. 21, o sea, subió unos puntos, ¿no es cierto? Pero eh, la utilidad es de 1.209.000, ¿correcto? O sea, tú te llevas en el bolsillo para tu casa, como dueño de la empresa, 1.209.000 con 10 guardias. ¿Sí? Ahora, cambia y ponle 20 guardias. Bajó la rentabilidad. No, no, no, ha cambiado todavía. Se mantuvo. ¿Cambiaste? Sí, Me sí, entiendo. se cambió. Acá está. 20 guardias. ¿20? Ya. ¿Y baja. qué pasó? ¿Sí? Pero las Pero... utilidades subieron, ¿no es cierto? Sí. Cierto. O sea, no, las sí. utilidades suben. Pero se mantiene la rentabilidad. La rentabilidad. Claro. Te pido un for Sube. Un rentabilidad. Exacto. Si, si tú subes ahora, ponle 30. No, eh, 50. Ponle 50. Ok. Ya. Yeah. Gracias. Ok. La utilidad sube a 6 millones mensuales que tú te llevas en el bolsillo y la, y la rentabilidad subió en un 1%. ¿Correcto? 25 sube a 26. Correcto. ¿Ya? Sí. Ok. Eso, si tú te llevas... A tu casa, 6 millones eh, mensuales es eh, eh, un, un negocio de guardia, es eh, bueno, ¿sí o no? Es un salario para el dueño de la empresa bueno, ¿correcto? Ahí estás pagándole todas las cosas a las personas y. ¿Cómo que tiene un sueldo de 130 mil? ¿A dónde? En un sueldo base, en 130 mil. Ah, porque esto se hizo, suponte, con el salario ético de hace unos años atrás. Pero todo esto se tiene que cambiar a la realidad, y, pero igual te va a dar, la, igual te va a dar suponte, la rentabilidad que corresponde. Pero no es el punto que yo les quiero mostrar. Suponte, que se dobla, un poco más del doble. Ya. Ahora ponle 100 eh, guardias. Mantiene rentabilidad. Mantiene 100%. rentabilidad, pero las utilidades son de 12 millones. Claro, se duplica. Ok. Ok. Pero en, de 30 a 50 subió un punto que fue de 25 a 26, ¿correcto? Correcto. Entonces hay un punto de equilibrio. Acá. Esto, eso se llama costos marginales, si se acuerdan ustedes. ¿Sí o no? Es lo mismo que supone sí. el agricultor que planta, ¿no es cierto?, eh, un paño y sabe que plantando un tomate más, una planta de tomate más, supone que empieza a perder dinero, ¿correcto? Entonces lo que uno se tiene que fijar es hasta qué punto está ese nivel de equilibrio que te pasa la rentabilidad de 25 a 26, porque quiere decir que ese... El punto en el cual tú tienes que dejar que tu empresa es en el momento que no va a... ganar mucho dinero. utilidad, La utilidad puede ser muy grande. Mira, de, de hecho, vuelve arriba y ponle mil trabajadores. Sigue siendo la misma rentabilidad. Okay. Claro, pero, pero, pero, utilidades. pero la utilidad cambia, ¿no es cierto? Okay. Uh -huh. ah, okay. Son 100 millones más. Son 100 millones, pero la carga que tú llevas, ¿cierto? En imposiciones, en impuestos, en un montón de cosas, es muy grande para la rentabilidad que te está dando. Entonces, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, suponte las empresas cuando quieren crecer? Tú tienes que buscar tu punto de equilibrio, en el cual suponte te da la rentabilidad entre un 25 y un 26, porque ese es el punto de equilibrio. Tú la dejas ahí y abres otra sucursal que te dé la misma rentabilidad, porque así tú no te vas a tener que llevar la gran carga que te estás llevando con tener suponte mil trabajadores pero estás ganando una utilidad de 123 millones de pesos mensuales pero tú vas a llegar al mismo punto pero optimizando tus recursos porque vas a ir abriendo así creció Walmart por ejemplo ¿ok? Walmart buscaba su punto de equilibrio y en vez de partir de cero iba y compraba a alguien o alguna empresa que estaba a punto de quebrar y ya partían avanzando porque no tienen que partir de cero y arreglan su monte la rentabilidad la solvencia, la liquidez y buscan la rentabilidad más o menos similar a esta ¿Okay? y siguen creciendo y así es como llegaron a ser la empresa más grande del mundo ¿Okay? en, en fusiones y adquisiciones profesor una duda dígame cuando usted habla de abrir nuevas sucursales, ¿eso se entiende como una sucursal o como un nuevo root? Porque tiene que ver con el tema financiero finalmente, porque si no la carga sería como la misma. Eh. Es que aquí en Chile suponte para... para eh... Eh, engañarnos a nosotros mismos y, y no ser honestos le ponemos un nuevo root como lo hace líder como lo hace Econo y un montón de otras empresas y suponte eh, eh, por razones impositivas pero suponte si queremos hacer las cosas bien eh, debería ser bajo el mismo root ¿okay? y, y, y, no, y no cambiar digamos absolutamente nada, solamente pensar en que nosotros queremos que nuestra empresa sea una empresa fuerte. Acuérdate que, suponte, eh, ¿por qué eh, la gente compra otras empresas? ¿okay? Porque generalmente eh, el estilo nuestro es de no invertir dinero. En comprar, suponte, el edificio donde, por, porque suponte, haces un leasing, ¿okay? pero no compras la propiedad, ¿okay? y, y empiezas a crear una base sólida en la cual, suponte, tú te tienes que proteger de que no venga otra persona y te compre, ¿okay? porque el, el gallo que, o la empresa que te vaya a que te va a comprar, no va a querer ser dueño de una propiedad. ¿Ok? Claro, es más caro. Es más caro, exacto. ¿Ok? Pero con el leasing, pum, así te sacan del mercado de inmediato. ¿Ok? Entonces lo que uno tiene que ir haciendo es, pronto, como lo hizo la, la franquicia de, de McDonald's, o sea, el negocio, no son las hamburguesas, el negocio es el real estate, o sea, la parte... Eh, de las propiedades él compraba el terreno y basado en el terreno él podía controlar la franquicia ¿correcto? ¿se fijaron? ¿vieron esa película o no? ¿de cómo crece McDonald's. hambre de poder exactamente exactamente o sea, el, el tipo es el visionario, se da cuenta que con el, la, la, la forma de pensar, Oscar que tenían los, los McDonald's, eh, nunca iban a crecer, porque ellos no querían cambiar y ser flexibles hasta que apareció un tipo que le dijo, oye, no, si pues el negocio no son las hamburguesas, son las propiedades. ¿Ok? Y empezaron a comprar las propiedades porque las propiedades, con eso ellos podían manipular, supongo, a las personas que compraban la franquicia de McDonald's. Le decían, si no te portas bien, te quito la franquicia. ¿Okay? Y así es simple. Entonces, en, est en esto, la idea es de que uno mantenga todo porque el negocio a ti te está dando dinero con una buena rentabilidad y tú tienes que replicar tu negocio, sin ser con distintos roots para qué hacer esa, esa, esa, ese, esa costumbre de aquí de Chile porque con los distintos roots eh, pueden despedir a las personas y, y, y no, no, no, las, no las no las mezclan no sé, no entiendo muy bien cómo el, el bagaje tributario acá pero es para hacer pillería ok y eso no, no, no nos conviene a nosotros. Nosotros queremos tener éxito, llevar una empresa a un nivel fuerte, que, que tenga, digamos, raíces, supongo, que esté tan eh, eh, arraigada, y que no venga cualquier persona y te la compre. ¿okay? Porque son negocios rentables. Este, este es un negocio rentable. Hoy, hoy con la cantidad y de, de delincuencia y inseguridad que hay en Chile, es un negocio round, o sea, haría que me, mejorar nomás los lo, lo salarios y todas esas cuestiones. y no se llama, eh, se llena de plata, porque necesita ahí guardia en todo, porque no te puedes ni bajar del auto y te asaltan, el otro día mostraron a un señor que vendió un auto para poder, eh, iba a entrar al banco y, y unos tipos lo siguieron y lo asaltaron y se robaron la plata del pobre hombre que había vendido el auto que era para pagar, no sé, la enfermedad de alguien. Y, eso. y ves los, los encerrones en la costanera, te, te encierran. Oye, es, es, es realmente, mira, hoy nosotros tenemos un 99,999999 de posibilidades de regresar con bien a nuestras casas, de no regresar con vida a nuestras casas en la noche ¿okay? por la delincuencia que hay. Entonces, un negocio como este uy, chica es ¿eh? inmediatamente suponte, inmediatamente te va a dar eh, rentabilidades altas. Y, y vas a poder crecer porque supongo se necesitan guardias de seguridad, pero muchos. ¿OK? ¿Les queda claro este concepto, no? Sí, profe. Sí, con el ejemplo se nota claramente. Es y claro. Y ahí cuenta... la rentabilidad, la rentabilidad. El, el, el, el punto de equilibrio. Ya mientras más 2.000 o 3.000 que tenga. Eh, el, el margen va a ser el mismo, Así que eso es clarito. Exacto, exactamente. ¿Ok? Y eso, ustedes lo pueden aplicar en cualquier, eh, en en hasta en un producto. ¿Ok? Es como el, el hay eh, un profit and loss, ¿cómo se llama eso en castellano? Pérdida de ganancia, el informe de pérdida de ganancia, ¿ok? Es casi lo mismo que un informe de pérdida de ganancia. Porque el, el informe de pérdida de ganancia al final te dice la rentabilidad. Pero nosotros nunca nos fijamos la rentabilidad, el informe de pérdida de ganancia. Pero el, el ideal es que, por ejemplo, Sudamericana de Vapores, que era una de las empresas gigantescas de Chile, Rentada un 3% vino una empresa más grande la compró mejoró la rentabilidad y hoy día está en manos de otras personas y ya no está en Chile ¿Ok? y eso se debe a la única y exclusivamente mala gestión de la rentabilidad de medirla y de poder, suponte, utilizarla de la mejor manera, porque suponte, si yo tengo la rentabilidad del 26% mensual, ¿okay? si tenemos 26 por 12, ¿cuánto es? Eh? 312. No sé. ¿Cuánto? Por... 312. 312. O sea, es una rentabilidad súper buena comparado, comparado con lo que hemos visto. Entonces, eso es lo que uno tiene que empezar a medir para poder entender el concepto de la rentabilidad, para poder reinvertir el dinero en el cuadro anterior y poder ir sacando dinero en reinvertir en los costos Reinvertir en valor agregado, reinvertir, suponte, los precios, reinvertir en una eh, acción social, capital humano, innovación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que la gente en, en otros lados practica. Y por eso que les va bien. Nosotros, suponte, una pequeña y mediana em empresa, este análisis no lo hace. No, no sé, yo no estaría tan seguro. Este, este cuadro no es, no es tan complejo como, como para análisis como de resultados como para armar un proyecto. Este cuadro se restable, hace en toda un... la empresa y... Todo. Así es, hace toda la empresa y se hace por área de negocio. Sí, de hecho, yo lo veo simple. Pero, de hecho, yo no sé, le puse 200 lucas al sueldo y tengo una rentabilidad del 1,6 con 100 guardias. El, yo sí creo que. En realidad, me cuesta creer que no se haga más que otra más que cosa. Mira, a mí también me cuesta creer que no se haga. ¿okay? Pero te puedo asegurar que el 50% de la pequeña y la mediana empresa no lo hace. Porque no sabe. No son ingenieros comerciales. Son personas que tienen una idea, quieren salir adelante, tienen sueños. Son como intu intuición. Y lo hacen más basado en la intuición que en algo digamos profesional como lo que debería hacer o sea qué es lo que tendría que hacer una persona que tiene una pequeña y media empresa debería contratar a un ingeniero comercial para que le hiciera este análisis ¿Okay? claro, que es como el proceso de profesionalización que empiezan a ayudar a las empresas pequeñas que crecen empiezan a crecer y ya el, el dueño empieza a pedir ayuda que se... claro pero Por eso creo pero... que cada vez más habitual. ¿Pero por qué quiebran entonces el 90% de la pequeña y mediana empresa? Yo creo que, no sé, se debe ir más por Yo creo por que hay tema. Eh. Que por otra cosa. Sí. Ya, eh. Hay temas de retorno bueno, lento. Sí. Los pagos estos a 60, 90, 120, 150, 180, 10, que claramente... Bueno, es por tema. eso... Por eso perseverancia que. No tiene que... No tiene que... ¿Ah? Yo creo que eso. La perseverancia, yo creo que es lo primero. Porque al principio tú partes y partes sin nada. Al principio tú partes y en el fondo, y a lo mejor tener una empresa que, como dicen los, los compañeros, te va a pagar a 30. Pero si claro. yo me quedo esperando solamente ese pago y no hago más pegas, lo más probable es que no, no sea. No me alcanza a dar la vuelta. Po. Así es. Entonces, lo, lo que. O sea la idea es de que generalmente, suponte, tú hagas tu proyecto, suponte, busques la rentabilidad, vayas, suponte, creando tu propia caja para poder tener tu capital, porque el capital semilla que aquí te dan en un, no sé, ¿cuánto del dinero que te dan para poder empezar tu negocio? 3 millones y medio. Tres millones y medio, imagínate... ¿qué haces tú con 3 millones y medio? Si eso es el salario de un gerente. ¿eh? Y 3 millones, eso sí, regulado, o sea, tiene que haber un porcentaje, cierto, capitalizable, otro, cierto, con acciones de, de marketing, de, cierto, en poner un poquito de cabeza, cierto, negocios, negocio, pero tampoco son 3 millones de capital directo para inyectar, entonces, sirve, pero no al 100%, a veces. Claro, es muy poco. Muy poco. O sea, yo, yo diría que, suponte, si a ti te pasan unos, qué sé yo, unos 100.000 dólares, 50 millones, o 67, no sé cuánto está el dólar en este minuto, ¿ya? Ese sería un, un capital que te podría ayudar, suponte, a salir adelante con... Existe sí ningún porque el que le mencioné yo, el, el Cercotec, que es el más chico, pero para innovaciones y para emprendimientos que que tienen tres tiendas, claro, hay, hay capitales de media de 60 millones, esto y su, o sea, y se pierden anualmente recursos, eso es lo más chistoso. O sea, hay existen. financiamientos Corfo que están súper asociados a la innovación, y te pasan 30 paros, después eh, 30 más, o incluso más, pero son, como dice José, venir, eh, van monitoreando tu proceso de crecimiento mientras te van sentando las luces, qué sé se... yo. Pero hay hay, o sea, hay, hay, te pasan 60 palos, dependiendo del proyecto. Y sí, se pierden, como eh, dice. Razón? Sí. Eh, yo, yo, yo he visto proyectos súper eh, eh, fantásticos. Mm -hmm. eh, pero lograr, suponte, a, a que te llegue ese financiamiento es un desgaste humano tan grande porque te piden una cantidad de documentación te piden hoy una mil claro cosas. pero eso cada vez está siendo más eh, más como eh, conocido de hecho ya hay como profesionales que se dedican a desarrollar los proyectos para conseguir financiamiento sí y, y uno los ve cada vez más y gallos Correcto. que se especializan en Corfo, gallos que se especializan en Cercotec, cosas así. Y te van desarrollando el proyecto según los estándares que son revisados. Sí, y pero va a depender del, del, del dueño de la PYME si quiere contratar a esa persona o no. ¿Me entiendes? O sea ahí la inversión. Está... Exacto. O sea, mira, recuerden un tema súper simple. Cero inversión, cero retorno. ¿Okay? Uh -huh. O sea, si yo quiero, por ejemplo, si... Yo le explico a mis clientes. Si usted quiere un, un préstamo de 10 millones, usted tiene que meterse en la cabeza que tiene que invertir por lo menos 70 mil dólares. ¿Sí? Y, y, y, suponte, y si quiere conversar con nosotros, tiene que depositar 7500 dólares suponte, en la cuenta, o si no, aquí no hay nada serio. O sea... Si quieres dinero, tienes que invertir. ¿Ok? Seriamente. Ahora, si quieres, suponte 2 millones de dólares, tienes que invertir más. Pero a nosotros, por ejemplo, nos llega... La mínima inversión son de 10 millones de dólares hacia arriba, porque si no, no nos pescan en ninguna parte. Y ¿Okay? ahí, eso en Estados Unidos y en los Emiratos la exigencia es de 50 millones de dólares hacia arriba, ¿ok? Entonces, no podemos comparar, porque suponte, lo, lo, acá no te van a prestar 10 millones de dólares para que comiences tu negocio, ¿okay? Y no te van a prestar 50 millones de dólares. Entonces uno tiene que no. pensar en, en, en dónde está la plata, Okay. Voy a un cómo... correo, profe con un financiamiento de 150 mil dólares que necesito. Ahora. <risas> no, no, a mí no, 150 mil dólares no me lo va a nadie, bro. de 150 millones para arriba. <risas> okay. Entonces, lo que, por eso es que es importante, piensen, o sea, de que el dinero acá es difícil conseguirlo. Hay mucho, hay mucho, digamos, eh, ayuda, hay muchas cosas que, que son efectivas, el Corfo, digamos, está tratando de hacer, pero, mira, es cosa de que vea, eh, se meta, en, no sé, vos, eh, esta niña Mostakis, le mandé un correo y dile cuánto, cuántos son las empresas que quiebran al año, a responde en dos minutos, ¿sí? Y, y, y, y pregúntale por qué fallan. Entonces, la idea es justamente de que ustedes, como MBA, tienen dos opciones. Yo les dije desde un principio: una es, supongo, seguir trabajando en la empresa que están, o supongo, comenzar su propio emprendimiento, pero su propio emprendimiento va a requerir de un esfuerzo grande porque van a tener que hacer, suponte, esa, ese, ese, digamos, esa inversión, basado en un proyecto que sea no con la VAN y la TIR que estamos nosotros acostumbrados aquí en Chile, sino que basado en la forma en que yo le estoy mostrando, que lo van a ver en los otros países, basado en la confianza de un proyecto que sea rentable. eso, les interesa ellos verlo en un business plan, ¿ok? O en un plan de negocio y te van a pasar la, la, el dinero porque creen en el proyecto y no te van a pedir las hipotecas como te piden acá que dejes hipotecado hasta tu perro, tu auto, tu casa, todo, ¿ok? Es distinto. ¿Qué pasa si el negocio anda mal? Bueno, si te... Ya... ¿No se cumplen las expectativas? Si hay una pandemia, si hay un terremoto, un país... como Bueno, oye, ¿están todos asegurados? Todos asegurados. Ellos, los bancos nunca van a perder. ¿Bien? ¿Okay? Lo único que te va a pasar a ti afuera <risa> es que te van a decir, oye, te caíste. Ya, toma, aquí tenés 50 millones más y parte nueva, pero no dejé la misma embarrada. ¿Bien? ¿Okay? Aquí tú te caes y olvídate. Mejor que te vayas del país porque no te vayas a poder levantar. Esa es la gran diferencia. ¿bien? En los otros países hay un dicón para los gallos que son chantas y que cometen fraudes. Y un dicón porque tú hiciste mal los negocios. O porque vino una recesión y quebró por razones externas. No porque tú cometiste una estafa. Entonces, hay un dicón para los estafadores y hay un dicón porque tú, escucha, por razones externas, se quebraste. ¿Okay? Y separan las aguas. Entonces, es distinta la forma, les vuelvo a decir, es distinta la forma en que la gente piensa. ¿Yeah? Y eso es lo que ustedes... Les pido con, con, con encarecidamente que piensen más abiertamente y que traten de por favor leer algo de la revista Forbes, de las 500 empresas más exitosas. Y ustedes se van a fijar que lo que yo les estoy diciendo aquí es lo mismo que les van, van a leer ustedes. Para que Suponte vean que están haciendo las cosas ellos de una manera. Que es distinta a la como lo hacemos nosotros acá. Y por eso que Suponte están entre las 500 empresas más exitosas del mundo. Hay una razón para eso. ¿okay? Hay una razón por qué los 10 grupos económicos aquí en Chile tienen éxito. Están asesorados por estos tipos, los contratan, se los traen para acá. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tienen que ir empezando a, a ver la diferencia, ver los rankings, ver suponte cuáles son las empresas y en, en qué áreas son mejores y por qué son mejores. Están ahí, suponte en los cuadraditos. Yeah. Lee las revistas de finanzas, las revistas de, de como The Economist, okay. y, y de vez en cuando ves las revistas financieras del Financial Times, y ahí tú te vas a fijar el nivel de los negocios comparado con nosotros. Nosotros hacemos grandes negocios, pero las grandes familias, los grandes grupos económicos son los que hacen los ne grandes negocios. El resto, de todo, el, el, del resto de las personas que están tratando de salir adelante, no pueden. No pueden porque no hay recursos, no hay herramientas no podemos competir al nivel global. Entonces, métase bien en la cabeza que la globalización es súper buena porque los va a ayudar a poder hacer las cosas de una manera distinta de la que nosotros las hacemos aquí. Oye, estamos pasados ya en la hora. Y no me han dicho nada. ¿Qué está el Se ríen nomás. ¿eh? Sí. Estamos Estamos la última estamos, estamos, Llevamos 10 horas de clase. Sí. Ya. Ha sido oye. fuerte. Bueno. Bueno, pero oye, eh, yo sé que van a soñar en la noche conmigo, y que me van a colgar y todo eso, pero no, no, no importa. ¿Ya? No me importa. Lo único que yo. Lo único que me importa es que entiendan nada más de que open mind, ¿eh? out of the box, piensen fuera del, de la cajita. ¿eh? Hay otras formas de hacer las cosas y eh, van a poder tener éxito supongo, en todos los emprendimientos que ustedes hagan. Abran, abran. ¿eh? Ya. Ok, cuídense. Gracias, profe. ¿La profe otra clase. Ya, profe? Sí, nos queda una clase más. Ya. Ya, sí, profe, muchas gracias. Si muchas tienen preguntas, WhatsApp, mándenme y yo voy a ver de, tratar de solucionar ese tema del, del board, que tampoco, no sé por qué no funcionó. ¿Y por qué no pude abrir el, el Excel? ¿Ya? Bien. Okay. Gracias, profe. Buenas ya, buenas. Gracias, Me mandan un WhatsApp, ¿ya? Sí, profe. Chao, chiquillos. Chao. chicos. Oye, en, en inglés se dice no hard feelings. ¿eh? No, no. <ríe> no no sentimientos duros. Duros. <ríe> los quiero todos. Eso. <ríe> Chao, Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias chao, estar. que estén bien. Chao. chao, profesor. Gracias. De nada, chao. igualmente. Chao, chao.